Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares A esta hora que podemos compartir con todos ustedes El Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión Este mismo espacio del Superdebate Lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde 3 horas de pura candela A través de nuestra frecuencia La Voz del Río Grande 910 en el AM Y de Canela Estéreo 87.9 en el FM Así que lo estamos invitando cordialmente Para que todos los días nos sigan A través también de las redes sociales Porque este espacio, usted lo ve en Facebook Live Rafa Gol Deportes Y en YouTube lo pueden ver también Todos los días Rafa Gol Lina. Así que lo estamos invitando Para que no se pierdan nuestro espacio Bueno, nos tocó salir del Atanasio Girardot para poder cumplir Con todos ustedes, el clásico de la montaña Va cero nacional, cero independiente de Medellín, narramos el primer tiempo Pero seguimos transmitiendo el segundo tiempo A través de Canela Estéreo y desde luego De todas las plataformas Y aquí ya ...para compartir con todos nuestros televidentes... ...recordándoles siempre... ...mis amigos oyentes... ...lo que dice... ...por esta época está de moda el Salmo 24... ...eso lo repite, lo lee todo el mundo... ...sí, habrán guerras, rumores de guerra... ...y todo esto será el principio de hoy... ...ya empezó, empezó ahorita... ...con Rusia... ...y con eh, Ucrania... ...pero ya viene... ...eso ya está que viene enseguida... ...la otra confrontación... ...China... Taiwán, y después Corea contra Corea, y ese mal ejemplo de Putin ya lo empiezan a copiar los otros, y además porque todos son aliados, imagínense, China, aliado de Rusia, y, y, y el chino Chimenguanchón también es aliado de ellos, y ahí va Corea del Sur, eso viene, ¿sabe dónde está escrito todo esto que está pasando? En la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Por qué Rusia aparece en las profecías? Claro, Ezequiel 38, Ezequiel 39, están las profecías de Rusia cómo va a aparecer. Bueno, ahí está mostrando nuestra cabina en televisión esas luces que se ven verdes, rojas, es la cabina del, del gran equipo de Rafael. Eh, entre los que me llaman, tengo balones para rifar esta noche, a ver, los mostramos a ver, pero tienen que llamar ya a la línea, eh, en, en la línea eh, 230. Ahora es con el 604, 232, eh, 06, a ver cómo es, 232, 46, 04 y 01, 8051, 5015, ahí están, para que llamen ya, llamen ya y participen. La pregunta es, a ver, ¿cómo quedará el Clásico hoy? <risa> vamos a ver quién acierta, va 0-0, ¿cómo quedará el Clásico hoy entre Nacional y Medellín? Bueno, y ahora sí, vámonos al debate, vámonos a la polémica, vamos a hablar de fútbol y... El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Dancarton, amabilidad, excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Dancarton. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad, confianza. En este 2022 seguimos brindando las mejores atenciones que tiene un hotel 5 estrellas. Y también estamos a nombre del Yogur Vida de Colanta, porque a sus hijos... Hay que darles el yogur vida de Colanta. La mejor forma de darles vida a sus defensas con yogur vida de Colanta. Encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta. Sabe más, sabe a campo. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Se dieron un banquete los camarógrafos de Teleantioquia en Cambalache Parrilla Argentina. Ahora... Horario extendido los domingos hasta las 10 de la noche. Hay show de tango no solamente los viernes, sino también los sábados. Reserve al 301-396-5203, Parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Bueno, ahí estamos con el CDA San Juan. ¿Usted ya llevó su carro, Luciano, al CDA San Juan? Por supuesto. Eso fue rapidito y muy buen servicio. ¿Y usted la moto, Gustavo? Sí, y esa moto cero kilómetros también pasó por el CDA San Juan. Que está con la fachada verde ahí en San Juan, abajito de las 70. No olvide, calle 44 San Juan, número 69. Número 69-3 13, CDA San Juan. Allí tenemos la revisión técnico-mecánica. Bueno, seguimos en el superdebate, los temas polémicos del día con el clásico regional de la montaña, que es esa quecha chispa. Vamos a presentarles... Al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decir cuántos pares son. Tres moscas. La semana nacional ha pasado las verdes y las maduras. Echaron al técnico. Eh, perdió en Copa Libertadores. En primera fase quedó eliminado el Atlético Nacional con el Olimpia del Paraguay. Y ahora el clásico va 0-0. Ha sido una semana complicada. Pero aquí está. El representante verde Don Luciano González Se queda, buenas noches, bienvenido Buenas noches señor director, buenas noches Para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Ha pasado de todo en este Atlético Nacional Los directivos quisieron eliminarse Antes de tiempo Votaron al técnico cuando le faltaba el partido Final Contra el equipo limpio del Paraguay Mandaron el mensaje que estaban ya eliminados, los jugadores recibieron el mensaje, lo apoyaron plenamente y al final de cuentas pues ha pasado lo que tiene que pasar. A esta hora está empatando 0 a 0 con el Medellín, con muchos problemas en todos los sectores de la cancha, con mucho jugador ido. Y yo no sé por dónde va a tener que empezar el nuevo técnico, porque ahora la batalla es saber quién es el nuevo técnico de Atlético Nacional. Ahora ese es el problema, ¿quién es el...? ¡Ay! Necesita uno que les maneje el paladar, que les maneje el paladar. No, me Nacional necesita rejo, y ese rejo se llama Jorge Luis Pinto, pero bueno, yo no sugiero nada porque a de no en Nacional. El nacional necesita un técnico de, de temperamento, de carácter, que, que le vaya a meter a ese equipo ese carácter que él tiene. Ese señor se llama Jorge Luis Pinto, pero a mí no me paran bolas Entonces que Alfredo Arias, fracasado en el Cali Que Lucas Pusineri, fracasado en el Cali Y un montón de técnicos que francamente uno dice Bueno, uno dice y piensa, pues han votado tanta plata Han regalado tanta plata Que sigan regalando más, pues ¿qué problema es? Absolutamente ninguno Fue pues, pensando en un montón de tipos que han pasado por aquí Sin pena ni gloria y si no es Jorge Luis Pinto, tienen a Francisco Maturana, tienen a Hernandario Herrera, pero no, hay que hacer alarde de la chequera para tirar por la alcantarilla los dineros de Atlético Nacional. Bueno, muy bien don Luciano, a esta hora eh, se juega el partido de Medellín, gozo de buena salud toda la semana. Está jugando el Clásico, va 0 a 0. Le damos la bienvenida a esta hora. Gustavo Osorio. Buenas noches, bienvenido. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Bueno, en este segundo tiempo ya Medellín ha tenido dos de gol, un postazo del de señor Pineda y hace un momento una tapada, una salvada, a un remate del de señor Vladimir Hernández. Pero antes de seguir hablando del Clásico, es que acá la crítica, Rafa, hacia sí. Luciano y a mí es porque... Dice que comentamos con la camiseta ¿Y cómo les parece? No les voy a decir quién fue No les voy a decir el nombre No me pidan el nombre porque no lo voy a decir Pero ayer un señor comentó con la camiseta puesta del Cali Y decía, y decía no le Lucio, no me pida el nombre No me, no, no me pida el nombre No me pida el nombre de ese señor Decía, decía así Hombre, ese, que ese, le, digo una, lo le yo. digo una cosa cantante, en el segundo tiempo se le viene la noche a la América porque tiene nueve hombres contra once y se va a encerrar y el, y el técnico no sabe encerrarse, seguramente va a recibir una goleada soberana y lo echan esta noche. No me pregunten el nombre de ese señor, no me pregunten el nombre de Luciano, le dicen no, voy a decir, no le voy a decir el nombre. No, yo sé le dicen quién es. candelillo. El mismo que una Y así vez comentó dijo. todo el segundo tiempo. Y, y, y América supo, supo replegarse. Entre otras cosas, Juan Carlos Osorio, un paréntesis, Juan Carlos Osorio, con el que conversé hoy, me dijo, hombre, coincidencialmente en la semana jugué 10 contra 8. ¿Pero sabe por qué jugó 10 contra 8? Es que pensando en el partido de acá, no sé por qué, que jugó 10 contra 8 y entonces le sirvió porque aprendió a, a encerrarse porque todo el mundo pensó que como América no sabe defenderse o supuestamente no sabe defenderse, que no iba a ser capaz de sacar el resultado a Dudamel. ¿Mm? Bueno, y... van 15 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, Luciano, como ve el clásico en la segunda parte. No, pues está Medellín encima. ¿Ah, sí? Está Medellín encima y Nacional rifando esa pelota. Que? Está jugando cada quien a su manera. Cada quien a su manera. Eh, montó Herrera un equipo con la mejor buena intención de hacerlo ofensivo, agresivo. Pero ¿qué respuesta le están dando a Herrera? ¿Qué respuesta le están dando a Herrera? Nada. Absolutamente nada. O sea, cada ¿cómo? quien jugando a su manera, lo que salga a reventar. A, a, no ganan una sola jugada. Herrera tuvo la mejor intención con el equipo, pero la respuesta de los hombres en la cancha es nula. Así como fue de nula la respuesta ante el equipo limpio del Paraguay. Bueno, lo que pasa es que los equipos, Luciano, siempre tienen que ser ordenados y todo parte del orden. Y uno no puede jugar sin prácticamente sin volante de contención, porque Sebastián Gómez es un volante mixto. Y, y le toca multiplicarse y hacer la tarea solo de marcar. Por eso Medellín suma más al ataque a esta hora. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, buenas noches, bienvenido. Hola, don el compañeros oyentes, eh, televidentes, cibernautas, un placer saludarlos. Indudablemente que la noticia a nivel internacional, permítame el paréntesis, la... aunque no hubo muertos hasta el momento en México, 26 heridos, invasión en la cancha del partido Querétaro-Atlas y hay unos, eh, unos heridos muy graves, eh, entonces han tomado varias determinaciones, no más hinchas visitantes en la Estadio de México. Así pues que se invadieron el terreno de juego cuando en pleno partido estaban, arrancaron las sillas de, su, de sus puestos y se agarraron los dos hinchas, las dos hinchadas, Atlas y Querétaro. Bueno, Rafa, lo que usted dice... Eh, y tuvo la intención, la buena intención en el primer tiempo, vamos a ver cómo terminó el partido pero la buena intención del arriero de, de, de, la de, de te, colocar un solo volante recuperador pero como volante recuperador comillas también desde allí el rifle Andrade, no tratando de originar llegadas, cambios de frente pases gol, etcétera, etcétera pero poco fue comprendido en ese sentido pero cuando le robaba la espalda él no se raspaba la nalguita como se dice y Vladimir era el que originaba acciones ofensivas a favor del Medellín vamos a ver la etapa complementaria que pasa se ve un poquito más, eh, más ofensivo en Medellín que la Nacional, y estimado Rafa, entonces ya estaremos comentando un poquito más adelante. Bueno, van 16 minutos y fracción del primer, del segundo tiempo. El partido clásico sigue 0 a 0. Don Juan Diego Arrochave, buenas noches, bienvenido al debate hasta ahora. Muy buenas noches Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes. Y bueno, el clásico está bastante, bastante parejo. ¿Parejo por qué? Porque en el primer tiempo el que más originó las acciones fue Atlético Nacional ahora las está originando Independiente Medellín pero no se le pueden quitar mérito el Nacional salió muy ofensivo le ha faltado un poquito más de movilidad en ataque pero tampoco le podemos quitar al Medellín que Medellín se le ha parado bien en defensa y ha neutralizado mucho las ejecuciones individuales y colectivas que intenta el equipo de Hernán Darío Herrera ha intentado por todos los flancos de el Clásico A empatado y me parece que es meritorio por lo, por lo que han hecho los dos equipos en la cancha esperemos ¿Cómo sigue esto para Nacional? Porque ya después del trago amargo de la Copa Libertadores, de la eliminación que sufrió el equipo, que pues esto prácticamente era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que el equipo con, con lo que tenía, con los refuerzos que se trajeron, con la propuesta que, que se intentó, me parece que por ahí era muy difícil que un torneo de esto donde hay tanta exigencia y si usted quiere protagonizar este, este torneo, tiene que estar bien, bien, bien armado. Tiene que tener un equipo con quilates, para poder eh, protagonizar esta, este evento sudamericano. Y por ahí creo que Nacional le faltó, le faltó en ese sentido, y pagó tributo en el partido frente a Olimpia, que sin ser cosa del otro mundo, se clasificó a la siguiente fase de la Copa, para luego seguramente buscarla e instalarse en la fase de grupos. Esperemos qué pasa con Nacional en adelante, esperemos que sigue con el tema de técnicos, tanto rumor. Tanta propuesta, tanta cosa, tanto nombre. Y me parece que ojalá la gente de Nacional acierte en el técnico adecuado para que le dé norte a este equipo que, sin estar mal en el torneo, me parece que ya necesita de alguien que le dé un timonel. Un timonel que le dé al equipo esa identidad y le dé ese fútbol que ha caracterizado al equipo Atlético Nacional. Bueno, el clásico está caliente, sigue en tablas 0 a cero. Y los últimos clásicos han terminado en empate, ¿no, Gustavo? Los cuatro últimos clásicos han terminado en empate. Hace cuatro años no gana Independiente Medellín, hace dos Atlético Nacional, lo que quiere decir que los empates han sido el común denominador en los últimos clásicos. En este segundo tiempo está atacando más Independiente Medellín porque sabe que puede ganar el partido y porque ve que en la mitad de la cancha se pueda apoderar de la misma, ya que a Nacional le falta equilibrio allí, le falta equilibrio porque apenas salió con un volante que no es de contención, un volante mixto, cuando el árbitro estaba revisando algo, pero dice, jueguen muchachos, el señor Carlos Betancur del Valle, que entre otras cosas no iba a ser el árbitro del partido, se había nombrado a Wilmar Roldán, pero a wilmar Roldán al final le dieron la papa caliente del partido América Deportivo Cali. ¿Y la supo sortear o no? No la sorteó del todo ¿De bien, porque me parece que echó mal al arribo Angulo, Larry Angulo, eh, va sobre un jugador del Deportivo Cali, saca limpia la pelota sobre la raya de occidental, sin embargo, él le saca la primera amarilla, el jugador protesta y ahí le saca la roja. Y el problema es que uno no puede protestar porque deja su equipo y en ese momento con diez, eh, con nueve porque ya habían echado otro de la... Es que este árbitro que está dirigiendo Nacional Medellín, Carlos Betancur, iba a dirigir el Clásico Vallicaucano, pero lo amenazaron sí. de muerte. Y por eso el técnico, perdón, la, la comisión remitral tuvo que cambiar, mandar a Roldán para allá que iba a dirigir eh, el Clásico de Paisa de y eh, Betancur venirse aquí para la Ciudad de Medellín, amenazado de muerte. ¿Y se sabe quién? No, no, no. La hinchada, los apostadores. Imagino, ¿tien? imagino. Román. Don Luciano... En este momento la gente está en vilo. ¿Quién puede ser el nuevo técnico de Atlético Nacional? Pues a mí me encantaría Jorge Luis, Pinto. Pinto, pero, ¡uy, buenísimo. Pero ellos. Es se... disciplina y a muchos no Pero, pero ellos están buscando, es el paladar. Jugar bonito y jugar bien. Todos los partidos deben terminar 6-0 con, con el ole de la tribuna. ¿Qué tal esa? Ole? ¿Qué tal esa? En el siglo XXI. Buscando jugar bonito y jugar bien. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Y están pensando en unos nombres, pues que uno dice, pero Ave María, ¿tienen ojo para un sucio? ¿Tienen ojo para un sucio? Lo... No, bueno, ellos no han dicho nada. Hay un montón de periodistas de, de Colombia que están promocionando sus técnicos, ¿no? Como quienes suelen Porque por ejemplo? parece que los señores, como que los empresarios, ve. Decirle que está listo Arias para Nacional. Decirle eso. Arias, Mucha, Muchachos periodistas, cobren. Cobren, porque eso no es información y es nada. Cobren. Eso es cometa de los empresarios para que ustedes promocionen. Y oh. si no contratan a Arias, se les arma el bonche del siglo por culpa de, de no cumplirles Pero con, con el contrato a Arias. Ya conozco esas películas, vea. Eh, Crespo. Entonces dicen, no, no lo pudimos conseguir. Pusineri, no, tampoco lo pudimos conseguir. El señor Alfredo Arias, tampoco pudimos. Ahora por ahí está sonando el técnico que acaba de salir de la América de México, que estuvo dirigiendo al Real Madrid. Olvido el nombre en ese San momento. Santiago Solari. Es Solari, el indiecito Solari. Entonces ya estamos hablando de cuatro técnicos no ahí. Y sabe una cosa. Y esta semana dice el presidente Emilio Gutiérrez no, no pudimos con esos técnicos de categoría, esos técnicos que estuvimos conversando y entonces vamos a dejar a uno de la casa. No voy a decir el nombre. No, pero, pero mire. Ya eh, pero, pero, Lucas, ta, ta, no, pero Lucas, pero Lucas sí aceptó que la gente del Atlético Nacional lo estuvo buscando. ¿Y sabe cuál Ay, la zona? Hombre, pero vaya. Es, es, ¿Y es, sabe si cuál si la zona? Me llaman también, digo, así por darme, por darme con Pero sabe, ¿sabe cuál la zona? En las últimas horas, inclusive, no. Océano, Océano Cruz que fue el asistente técnico de Keiros en la selección Colombia que se enamoró de Colombia es un tipo con, es, es portugués y no estoy mal Océano Cruz y se enamoró de Colombia y dice que quiere volver aquí a dirigir en nuestro país ¿no? porque yo fue, la, fue asistente técnico de Keiros en la selección colombiana ¿Quién Así. puede ser el técnico colombiano que está sonando a ver el técnico local? Bueno, Pinto a Pinto Lucio porque el tipo tiene aquí en 36 de Cúcuta Deportivo está organizando ese tema con, con Eduardo sí, pero, Silva Melú pero es que son no funciona. Las como, como dice el refrán, más vale para, hermano, que siguen volando. ¿Quién le garantiza el que Cúcuta va a volver? Mañana, pasado, ma si le hace una oferta, ahora se tira en plancha. Si apinto a Pinto alguien le hace una oferta en nacional, se tira en plancha inmediatamente. El se problema, tira en plancha. El problema es que uno que, que, no. oiga, va uno a cambiar a Cúcuta por nacional. Ay, es que yo quiero mucho a Cúcuta. Es que quieres ser accionista hombre, también? Hombre, dicen cada... No, Entiéndanme, es que señores tipo quiere ser a Señores televidentes, entiendan Así se los argentinos Dicen, eh, se inventan cada cosa che cada Bueno, de todas maneras Yo no sé si Hernández Herrera va a seguir Si Hernández Herrera va a continuar Gol de Nacional Gol, de Nacional. Gol verde ¿De quién fue hombre? De Cabal hmm. Gol de Cabal Que ah, tuvo bueno. una opción en el primer tiempo, Luciano Bueno, menos mal porque hace rato que estamos jugando con 10. Al técnico que llega a Nacional, si algún día me encuentro que le digo, no juegues con 10. Busca urgente un centro delantero que no lo tenés en este momento en Nacional. Y, y el jovencito, el que puede ser, no lo tienen en cuenta para nada. Hoy lo tiene Herrera de, de suplente al, al chico este Tomás Ángel. Lo tiene hoy de suplente Hernán Herrera. Porque el otro técnico, el saliente, nunca lo, lo miró siquiera. Nunca se dignó mirar a ese muchacho Que está en la Selección Colombia Y es de los hombres clave de la Selección Colombia Pero en Nacional no lo miran Ahí lo tienen y no lo miran Porque tiene el pecado Que es hijo de un histórico nuestro Como lo fue Juan Pablo Ángel Bueno, aquí la jugada de Nacional Brillante, Harlan Barrera Se la toca Mantilla, mantilla sí. la centró. Aparece Cabal con un cabezazo mortal a toda la cruceta Palo de la mano izquierda del arquero que la vio zumbar porque no tuvo nada que hacer. Sí, Le ganó la posición al lateral que es Juan David Mosquera. Los dos saltaron pero ganó la posición el señor Juan David Cabal al buen centro de mantilla. Movieron la defensa de Independiente de Medellín de izquierda a derecha, muy pasivos y cabal la mete. Vamos a ver cómo lo, cómo lo, cómo lo, lo cuidan, ¿no? Porque el Ritra Andrade puso el partido ante Olimpia 1-0 y no faltó, no faltó la puntadita del descuido y Olimpia empató y hasta llegó el partido. Puso el 1-0, después ponga una pelota contra el palo. Nacional estaba encima cuando llegó el errorcito. Ojalá vamos a ver cómo cuidan este gol. Le iba a decir, Luciano, que el problema de traer a Jorge Luis Pinto es que es un técnico bastante exigente. Entonces, a los jugadores no les gusta y se le paran como le pararon al técnico Alejandro Restrepo, dividió en el equipo y vea, se sacaron ellos solo. A ver Juan Diego. La insistencia de trabajar las bandas con el Andalí Barrera, mire, le dio sus frutos. Porque es que él desde el primer tiempo estaba trabajando con Jayem Palacios por derecha, con el mismo, el autor del gol, Juan David Cabal por izquierda. Y siempre apareció o un delantero o siempre un eh, eh, eh, lateral en esas posiciones. Y por ahí nace la jugada del gol de Nacional. Bueno, señores, señores, estamos en el Superdebate. Esta pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Marzo de partidazos en Más con 20% de descuento. Aprovecha 23,900 pesos por mes los primeros tres meses. Activa ya Más con tu operador de televisión. DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Recibe cuatro meses de WinSports más sin costo adicional en tu plan de televisión desde 69.900. Llama ya, numeral 332, directv.com.co. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Echitools, por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitools, La compañía en el taller y en el hogar. Y con mucha variedad, herramientas hechas, una herramienta de calidad.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 Estamos en el Superdebate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Recuerden que este debate ustedes lo pueden ver diariamente de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de Cura Candela. Estamos en el AM, La Voz del Río Grande, en FM, por Canela Estéreo. Y también nosotros todos los días estamos a través de Facebook Live, de YouTube y nuestra emisora www.rafador.com. El Clásico se puso 2 a 0, gol de mantilla. Lo dije antes del partido, antes y esta semana. Medellín es el peor visitante Y si hoy no cambiaron el chip Y salieron con el chip de visitante Pierden el partido, lo están perdiendo 2 a 0 A ver, vamos al Atanasio ¿Qué dice a esta hora en vivo en directo Desde el Atanasio? Buenas noches Buenas noches Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para ustedes Televidentes, internautas Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet se ha montado en el partido el equipo Atlético Nacional con un estadio lleno, acaba de anotar, usted lo acaba de decir, Daniel Mantilla en la transición, en el contragolpe, marca el segundo gol el equipo verde del departamento de Antioquia. Hay que decir que en el segundo tiempo inició Independiente Medellín más propositivo, tuvo un balón en el palo, otra acción que salvó Mier, arquero del equipo Verdolaga, de me parece ha sido decisivo porque cuando Independiente Medellín en este segundo tiempo, sobre todo empezando la etapa complementaria, atacó, ahí estuvo Mier. Nacional ha verbalizado las acciones, Medellín se ha quedado en el sustantivo porque Nacional yo diría ha sido definitivo, cada que ha atacado en el segundo tiempo ha podido anotar dos goles por cero para el equipo atlético nacional, aquí me dicen, expulsado Felipe Pardo, del conjunto deportivo independiente Medellín, hay amarilla para Dorlan Pavón. Se monta en el partido el equipo verdolague, reiterando, Nacional ha sido definitivo a la hora de atacar y de marcar en el segundo tiempo. Ha tenido dos opciones, y dos de ellas han sido goles, mientras Independiente Medellín ha tenido tres, dos de ellas ha salvado el arquero del equipo atlético nacional. A esta hora entonces, el clásico dos goles goles por cero a favor del equipo de verdolaga acaba de ser expulsado el señorito Felipe Pardo por el conjunto deportivo independiente Medellín, un marco espectacular la mejor afición del país está aquí en Antioquia, un estadio lleno Don Rafa linares en un momento haremos otro informe aquí, directamente en vivo y en directo, desde la cabina la mejor ubicada del estadio Atanasio Girardot, la de Rafa Gol Radio Televisión e Internet bueno, muy bien, don Elkin. No, dígale al camarón que me haga un paneíto hacia la cancha ahí usted, a ver cómo se ve, a ver qué, qué se ve hacia la cancha, si nos puede hacer un panedito ahí. No, pues. no se puede. Bueno, pues. no, no se puede, no se puede por, por, por el tema de de lo que ya sabemos, pero pero yo le voy a ir describiendo, a don Rafael, Eso con el de, tema del de, de Atanasio, de cómo está a esta hora. Porque reiterando, Independiente Medellín fue más propositivo en el primer tiempo, tuvo tres opciones frente a una de Nacional, pero en la complementaria Nacional ha sido definitivo a la hora de atacar y de anotar. Y de cabal, señores, que le dio el primer gol al equipo Verdolaga, esos son los jugadores buenos. Que bueno, se pone no. la camiseta. Si sea joven, marca diferencia en Atlético Nacional y ha marcado el primero y Mantilla el segundo después de un contragolpe por el sector derecho, donde ha sido importante Nacional por su carril atacando. la, bueno, el, la, el... la Bono nos habló de una mano de Olivera que protestó el señor Arregui y el árbitro, en vez de revisar la jugada con el bar le saca tarjeta amarilla a Regui. Eso sí no habló la ¿no? Bueno, el clásico sigue. ¿En qué minuto vamos? 77, 77 minutos. Estamos, en 30, minutos, estamos en 37 minutos más tan, o menos, tan 13. Eh, 37 minutos más o menos del segundo, segundo tiempo. tiempo, bueno, eh, de todas maneras lo decimos, eh, Medellín salió hoy con el chic de, lo, de visitante, ya sabemos que Medellín ha sido el peor visitante todos los partidos los ha perdido Visitante, y hoy salió de Visitante aunque está en el Atanasio, pero como salieron con el chiste de Visitante, el partido 2 a 0 sigue la cuenta en estos momentos en el Atanasio Girardo, que está full, full, full. A ver, don Augusto Veloso Sí, estamos hablando del tema el tema de, de, de Pinto, ¿no? Rafa, Pinto quiere lo del Cúcuta deportivo, quiere ser técnico y accionista a la vez, algo parecido a lo que intentó Juan Carlos Osorio hace unos, hace como 10 meses eh, Tavo, que quería ser accionista y técnico eh, del, del Deportivo Pereira, ¿no es cierto? Entonces eh, y iba a mandar a Pompilio adelante para luego ir a, a, posteriormente a, a cumplir como director técnico del Deportivo Pereira, pero quería tener sus acciones. Entonces yo quería un Rafa, pero lógicamente es que pero ¿Usted uno está de... hablando de Jorge Luis Pinto o de Juan Carlos Osorio? No, pero de los dos, de los, de los, de los dos temas. De los dos. Ah, de Pinto Cúcuta Osorio Pereira, ¿sí o no? Juan, eh, sí, sí, sí. Estimado Gustavo. Entonces pero mire, que los técnicos extranjeros han fracasado nacional en los últimos 4 o 5 años entonces, bueno, hay que pensar en técnico colombiano, lo hay, por ahí se habla de Leonel, se habla del mismo Pinto, se habla de, de, de, de. hoy salió el nombre de Hernán Torres a la palestra pero todos tienen, en este momento Torres tiene no, contrato, no ¿qué va a pasar? No pueden por ahora no pueden. ¿Y, Le y Leonel, me extraña que hablen de Leonel, sí. si todo el mundo hace cruces cuando nombran a Leonel empezando por usted Sí señor, no. sería absurdo pues que llevan a Leonel Álvarez al Atlético Nacional, mire es que estoy muy simple, esto es demasiado simple Sí, ¿cómo? A ver Dejen que acabe el campeonato Que lo acabe Hernandario Herrera Hernán Darío Herrera es tan capaz Como Leonel, como Torres Como Pinto, como cualquiera Dejen lo que acabe el campeonato ...pero hay un afán y un desespero de mostrar que son muy poderosos... ...que tienen mucha plata para despilfarrar, para dilapidar, para tirar hacia la jura... ...a ver gente, eh, somos rico, rico. ...¿qué tal esa? ¿qué tal esa hombre? ¿qué tal esa? Y además tienen una crónica deportiva sobre todo desde Bacatá... ...en Bacatá hay un coro pues de... ...de promotores, de técnicos, pero a la lata... Yo nunca he visto que cu cuando quedó Junior sintenio que echaron a Perea, nunca hubo tanta promoción. Cuando se fue eh, X eh, el señor Arias del, del Cali, nunca hubo tanta... Para, hasta, es que ya me, Estoy en capacidad de informar. Ya me dijeron. Eso un con una seguridad tal. Que uno se aterra. Que uno se aterra. El equipo más conservador... Para hacer una contratación se llama Atlético Nacional. Pero ya en Bacata saben quién es el técnico. Ya en Bacata definieron que el técnico será el señor Arias, fracasado en el Deportivo Cali hace menos de un año. Bueno, yo espero que no. Hay materia prima en Colombia para dirigir el Atlético Nacional, pero el Nacional definitivamente a ellos les gusta gastarse el billete que no gasten bien, pero le hicieron mal. Eligieron un técnico, que lo dije yo, hace mucho tiempo, iba a fracasar en Nacional, no iba a dar resultados, y puse y expuse los motivos por el cual el señor Alejandro Recepo iba a fracasar en Atlético Nacional. ¿Minuto qué? Vamos, cirujano. Minuto 81. Minuto 81, hermano, faltan nueve minutos. Sí, y a Medellín se le vino la noche, tuvo oportunidades para meterla, ese postazo de Pineda tenía que haber entrado. Luego... Otra jugada allí en el área de un remate de Vladimir Hernández que exigió al arquero, son dos, y luego a mí me parece que una mano penal del señor Olivera. Yo estoy de acuerdo con Luciano que hay que dejar al arriero y que no le van a pagar al arriero como le pagaron cuando fue campeón de la Copa Colombia, que le dieron un premio por haber ganado la Copa Colombia haber clasificado a Nacional a la Copa Libertadores. Bien. El premio era que le iban a mandar a estudiar a Alemania, a Francia, a Inglaterra. Y le dieron un premiecito ahí que lo mandaron 20 días cuando se demora 8 días viajando. Tu, espero que esta vez de premio no lo vayan a mandar a hacer un curso a Croacia. A ver, eh, Mama, se, es que, a Ucrania. A, Uca a, Mama, Krabas, no, a Ucrania. El que tema va, que le digan a vaya vea su premio, lo vamos a mandar a Ucrania a hacer un curso de técnico. Así paga Nacional. A ver. Bueno, eh, Es que el tema con Hernandario Herrera no es que Nacional lo quiera nombrar, Nacional lo ha ofrecido el equipo. Él es el que no ha querido, él quiere seguir trabajando en, en, en ese proceso formativo Atlético Nacional, da la mano cuando han faltado los técnicos y le ha ido bien. Me parece que es el momento para que Darío. pues hombre... Busque la, la, la, ya la manera de, de quedarse con este equipo, eh, tiene una materia prima que la ha formado él, hay unos jugadores que los vienen de, de ese trabajo, los conoce y yo creo que es el momento Hernán Darío de tomar esa decisión de volver o de tener a Atlético Nacional, de volver otra vez a dirigir en, en propiedad, como técnico en propiedad, no como técnico interino, si como técnico interino se gana un título. Entonces, me parece que esta es la mejor oportunidad para que el continúe ese trabajo con los jugadores que él formó. Pero recordemos que él hace poco, en la Junta Directiva Nacional, lo sacó de dirigir en las canchas y lo metió dentro del Comité Deportivo. Ya es un puesto más dirigencial, antes de que le dieran este equipo como encargado. Ya no dirigía las canchas con Atlético Nacional de la Sub-20, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces qué va a pensar. Ganar el Clásico, Luciano, cuando viene Nacional desinflado moralmente, anímicamente, arruinado por, por salir en primera fase de Copa Libertadores de América, le suelta nada, papa caliente, tenga aquí. Y, y mire, ganó el partido más importante del año, no, hasta pues, ahora. O oh, no, ya. es el clásico, hermano. Ganar el clásico es muy demasiado importante. <susurra> claro, eso es una, un honor, es un honor para el hincha ganar el clásico. Entre otras cosas, hombre, esa hinchada que tiene el Atlético Nacional. Como diría el campeón ¡Qué maravilla! Hoy es el estadio 95% verdolaga 95% verdolaga El día de la eliminación ante Olimpia Era 100% verdolaga 40 mil hinchas ese día en el estadio Cuando los eliminaron Y habitualmente cuando uno lo eliminan, Cuando tiene esperanzas Y tiene pues como ganita de algo Y ta que te lo eliminan La hinchada se desinfla la hinchada no vuelve. Y vea hoy la respuesta que le dan a los jugadores. Ojalá gane el Clásico para, para complacer por lo menos a esta hinchada que siempre demuestra que está 40.000 escaños por encima de la dirigencia, de los técnicos y de los jugadores de Atlético Nacional. Bueno, eh, yo veo muy, muy improbable que Medellín gane este partido. Eh, cosas se han visto. ¿Ah? Sí, cosas se han visto, pero... Pero como estamos analizando el juego, veo improbable. Ya tenemos a la voz nuevamente, ¿no? Sí, a ver, Don Elkin, en vivo otra vez desde la cabina del gran equipo de Rafa Gol en el estadio Atanasio Virardón. Acaba de salir Dorlampaón lampagón en el equipo, Verdolaga, Ay, e ingresó Nelson Palacio, claro, para cerrar el partido en estos últimos minutos por parte del técnico Hernandario Herrera y del Deportivo Independiente Medellín se preparan dos cambios. Va a ingresar Díver, cambiando con el número 27... Y veo, veo, veo, veo, veo, creo que Chávez, ya le, ya le cuento el otro cambio, ah, Arboleda, Juan Guillermo Arboleda, en el conjunto deportivo independiente de Medellín. Hay algo muy curioso, señores. Medellín en el segundo tiempo, reiterando, tuvo las opciones de gol, pero Nacional marcó el primer gol y se desinfló anímicamente el equipo rojo de Antioquia, al punto que marca el segundo mantilla y acaba de generar una opción importante Atlético Nacional un remate que salva a Andrés Morcera Marmoleco, el arquero de Independiente Medellín. Oídos señores, que a propósito de Nacional lo hemos dicho mucho en radio y en televisión, el ojo del amo engorda el ganado, y lo dijimos en el fútbol. llega Antonio José Ardila después de estar en el territorio europeo, llega Nacional y se piensa, lo digo como rumor y como una información. Por parte de Antonio José Ardila de repatriar a, al señor Reinaldo Rueda, y estoy de acuerdo con ustedes, denle la oportunidad a Hernandario Herrera, es que saben cuál fue el curso de Hernandario Herrera que se lo pagó Nacional, él lo dijo en una rueda de prensa, 20 días en Europa. 20 días en Europa, este muchacho hay que valorarlo en el equipo verdolaga Don Rafa Gol, estamos a pocos minutos de terminar el compromiso Nacional se monta en el partido dos goles por cero Y ya hace cambios el técnico de Independiente Medellín No habló de la jugada penal del señor Olivera. De eso sí no habló el señor Lavo. habló Pero no habló de la jugada clave del partido Quiero que me hable de ella, señor Labó o, ¿O usted no quiere, ¿no? no? No, no, no, no, no ponga palabras que yo no he dicho ni voy a decir, señor. No, no porque si querer no ha hablado, de si tema, no, es que de yo tengo tema. derecho a colegir, porque usted pero, no ha hablado de la jugada. tengo derecho si a pensar a lo, lo que yo quiero, quiera. Tengo vector, derecho a, que, a pensar lo que yo dos quiera. Dos personas hablando al mismo tiempo, no en nos verdad. entendemos. Remate de Jean Pineda, el balón en el palo. Y va el jugador de Independiente Medellín Ponsa cabecear y va Olivera. El reclamo de la gente de Independiente Medellín es que esa no el es la jugada. Esa no es la jugada Olivera. Esa no es la jugada Olivera. No no si usted quiere escuchar la es posterior onda, a si esa jugada, documente bien, si usted se se se está viendo el, no, el partido directo la y la no la está espanamao. Perdóneme, pero usted está espanamao. está bueno. Bueno, ya subí la en el jugada minuto que... si Es otra jugada diferente a la que usted me denunciaron Estamos en el minuto que 87 87, 87 87 Faltan 87 87 Faltan 3 la... minutos Maldición. Más 8 que va a Betancourt. Bueno, bueno Vamos a hacer la pausa Bueno, la... bueno hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes, ustedes. Permiso El superdebate por Tele Antioquia con Directv la fiesta del fútbol nunca para recibe cuatro meses de Wiens por más sin costo adicional en tu plan de televisión desde 69.900 llama ya número .co. Donde lo sobrenatural es natural. Hola soy Carlos Bermúdez y quiero enseñarte hoy que el desánimo es un enemigo muy poderoso. Que nubla tu visión, te quita la fuerza para luchar. No puedes quedarte allí. Sacúdete, levántate y ten esperanza. Porque la esperanza es la expectativa de que algo bueno va a pasar. Y quiero decirte: algo bueno viene para tu vida. No dejes que la duda entre. Mantén la esperanza todo el tiempo. Inteligencia espiritual. SOS para tu vida. Marzo de partidazos en Win Sports Más con 20% de descuento. Aprovecha 23,900 pesos por mes los primeros tres meses. Activa ya Win Sports Más con tu operador de televisión. Consejo de Educación Financiera Consejo número 5 En Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos y cobramos adhesivos para su trámite. Cotrafa.com.co Vigilado superintendencia financiera de Colombia Adscrita a Pocacop. Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para Recibe cuatro meses de Winners Más sin costo adicional En tu plan de televisión desde 69.900 Llama ya, numeral 332 DirecTV.com.co Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia ¿Sabes cómo proteger a tus hijos en el regreso a clases? La mejor forma es dándole vida a sus defensas con yogur, vida de Colanta. Encuéntralos en tu mercolanta más cercano, tiendas o almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo. Proseguimos, superdebate, ya estamos en las postrimerías. Señor Osorio, ¿y por qué no me pregunta a mí por el penal? ¿Por qué no me fue pregunta mano, a mí por el fue penal? Mano de la, la pelota busca la mano. Y eso es un, uno de los. La pelota sí le pega en la mano. Pero uno de los argumentos cuando hay ese tipo de jugada a favor de Nacional es que la pelota busca la mano. Exactamente eso pasó aquí. Mm. La pelota buscó la mano de Olivera. Mm. Olivera tiene la mano pegada al cuerpo y la pelota va y le rebota. Exactamente ah. eso pasó. Y tan pasó que el árbitro ni siquiera se tomó la molestia de ir a mirar el bar. Bueno, ¿cuántos van a adicionar? Tres minutos de adición, tres, tres minutos, Apenas. ya vamos para minuto 91, en dos minutos, Rafa, don, don Juan Diego se y, acaba el partido. Y sabe que se acaba el partido y Nacional queda en la segunda posición de la, tabla, de la tabla con 20 puntos. Ahí está el equipo en crisis, el equipo que se está acabando, el equipo que tiene los problemas que tiene. Sigue en los puestos de privilegio, los puestos de vanguardia del torneo, así haya habido cambio de técnica. Es que, la liga, que, nacional... es que la liga no mira, tiene mira. problema, no, no. pero lo acaban de eliminar de la Copa Libertadores de América en fase 2. Entonces, ah, no ha pasado nada. Ustedes tranquilos, ¿cómo le parece? No, El no, conformismo. No. Un equipo grande como Atlético Nacional estamos no hablando lo pueden torneo. eliminar en fase 2 de la Copa Libertadores de América. Estamos perdóneme de acuerdo. No, no llegó ni sí. siquiera a fase de grupos. Sí, no está, pasa nada, de acuerdo. No pasa nada. No, y no, no, ya Millonarios que... también lo eliminaron en fase 1. Pero Es que sí. estamos hablando y, de Nacional. Y, y son los, equipos, los sí. equipos que domésticamente más han ganado en Colombia. Sí, pero millonarios es el líder es el del equipo torneo. Referente del fútbol. Y Millonario colombiano. está de primera además, además, Antonio José Ardila. Ellos se gastaron un billete grande en conformar Atlético Nacional. Ya es hora de que el doctor Antonio José, que llegó a la casa, como dice... Eh, la voz, eh, el ojo del amo engorda al ganado, que haya llegado ya que haya llegado ya y, y ponga en orden la casa, a ver porque su hija Carolina le dejó esto en ruinas destruido, reconstruyada doctor Antonio José lo que le dejó su hija a ver, eh, Don Elkin la voz, esto ya va a terminar, espera un momentico ¿cuánto falta para terminar? falta un, menos segundos. de un minuto falta menos de un minuto la voz sí. Un minuto. sí señor, menos de un minuto en la reposición esto es increíble lo que yo acabo de escuchar y se llama conformismo, es que Atlético Nacional no solamente se prepara para ganar en Colombia, sino en el exterior, y usted sabe, don Juan Diego, lo que va a dejar de ganar, no perder, sino lo que va a dejar de ganar Atlético Nacional por no acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores, son 600 mil dólares y 3 millones de dólares, 3 millones de no dólares. Con... Si usted está concentrado en el si ustedes es están de América, aquí acaba de que que... Va a terminar, señoras y señores, el compromiso. Se Una asignatura por cumplir a propósito de Independiente Medellín, señor Gomezaña. Cuando el equipo se ve perdiendo, no se ve revulsivos, porque hasta antes del gol de Atlético Nacional, el segundo tiempo, lucía mejor el equipo Independiente Medellín, pero Nacional fue efectivo. Acaba de terminar señoras y señores, el compromiso en el estadio Atanasio Girardio ya en un momento les va a dar el dato de asistencia fenomenal esta afición antioqueña hoy gana Atlético Nacional dos goles por cero, se monta en el torneo profesional colombiano y ojo, señor Antonio José Ardila porque me están diciendo que siguen buscando técnicos, no se extrañe, don Gustavo, usted es tan amigo de Juan Carlos Osorio pregúntenle Ojalá. Si no me han llamado para el otro semestre para volver a Atlético Nacional porque rueda o y otro tanto de técnicos suenan para llegar al equipo verde de Antioquia Y finalmente porque ya voy para la parte vas a ser hinchas de corazón señor ¿Por porque cuando el equipo se ve perdiendo no se ve revulsivos lo mismo una, pregunta, una pregunta a la voz una pregunta a la o, quién fue la figura del juego para usted mire para mí la figura fue Mier porque en los momentos decisivos, cuando atacó Independiente Medellín, una opción en el primer tiempo, ellos en el segundo tiempo fue fundamental para que Medellín no marcase gol y Nacional, después, eh, con mayor libertad, porque Independiente Medellín se fue al ataque, logra marcar los dos goles. Para mí el muchachito Mier, que la embarró en Copa Libertadores, pero hoy me parece fue el hombre más importante del partido. Bueno, yo creí que de pronto estaba por los lados de... Eh, este 16, ¿cómo de mantilla De Mantilla ¿qué? Para mantilla. mí de Mantilla no, a que mí. Me parece que el arquero El arquero en el primer tiempo ah, Un sí. mano a mano con para Mosquera Ah, no, perdón Un mano a mano allí con Loaiza Después Mosquera La tuvo Pineda ah, En sí. el segundo tiempo le sacó una de gol A Vladimir Hernández entonces a mí me parece Para que, mí es Mantilla sí, El hombre que venció esa defensa es Mantilla Pero bueno, ya van a, a tratar de buscarle te eh, cueca la victoria de Nacional. Es que, es que no es conformismo porque nos hayan eliminado de la Copa Libertadores. Es que no se puede caer en la exageración de hablar de un equipo que está incendiado. ¿Cuál incendiado? Es que, es, es que el problema El problema es que es, parecen, parecen sepultureros, ¿no? Echando arena, arena, arena a ver cómo sepultan a Nacional. No es ningún conformismo. Duele que nos hayan eliminado. Duele. Pero no estamos tampoco enterrados como nos quieren ver usted, señor Lavó y toda la cuerda de colonistas uh. deportivos antiverdes que pululan en este país. Ay, ay. Bueno, celebra nacional en la mitad. Eh, lo, lo, lo cierto del caso es que el primer en, en, en, en, en el primer orden de, de prioridades estaba la Copa Libertadores. Estaba la Copa Libertadores. Y después, Nacional tendría una opción que si no clasificaba a Copa Libertadores, les dan una opción de ir a Copa Suramericana. Pero creo que mínimo tienen que ganar un partido y no lo ganó. Que Nacional le fue muy mal. Nacional le fue muy mal con Olimpia de Paraguay y por eso no clasifica a ni siquiera a Copa Suramericana. Bueno... A ver, vamos a estar pendientes de, de los hinchas de corazón porque se nos está acabando el tiempo. No sé si tiene conclusiones del partido no, hoy con era, Medellín. Sí, Después de esa derrota, sí. el chip lo la, sacaron hoy al partido. La conclusión que tengo del juego es que faltó faltó reacción del cuerpo técnico y faltó reacción en la cancha para hacer más cuando el partido se puso 1-0 y peor cuando se puso 2-0. Yo vi a un Medellín muy conformista, sin ningún argumento, sin ninguna reacción, para empatar siquiera el partido o hacer siquiera un gol para acercarse al empate. Así que me parece que faltó de parte del técnico un revulsivo y también revulsivo en la cancha, porque en el primer tiempo, cuando Nacional sale tan ofensivo, Medellín tenía que haber hecho otra cosa en la cancha. Bueno... Eh... Para la gente de, que transmite el partido, de la figura fue el jugador Mantilla. Por eso decía, yo creí que estaba por los lados de Mantilla, la figura del juego del día de hoy. Eh, me dicen cuando esté el abo listo para ver si lo tenemos ahí. No, tienen que decir me, que es Mier para decir que Medellín fue una tromba y Nacional se salvó de Chiripa. Y la, y la mala suerte le pidió a Medellín Metí unos 40 goles. ¿Qué? Tienen que decir eso. Los goles son amores. Y ese peladito hizo y deshizo en el campo de juego. No jugó Nacional brillante como tenía que jugar, no fue estelar, pero hizo los goles, ganó el partido, y ahí sí soy conformista. Cuando vos ganes, ¿qué reparo vas a tener? ¿Qué reparo vas a poner? Cuando vos ganes, ¿qué te vas a poner a buscar minucias? Ay, ¿qué fue que le entregó la pelota a Medellín? ¿Y qué le pasó a Medellín? ¿Y qué le pasó a Medellín? Yo no me voy a poder que soy conformista, sí, soy conformista. Estoy muy conforme con haberle ganado el Cásico Medellín. Bueno, pero es que estamos estamos estamos hablando de que estamos revolviendo todo. Copa Libertadores con el campeonato. En la Liga Nacional va bien, pero a un equipo grande no lo pueden eliminar en la primera fase de la Copa Libertadores de América, perdóneme. Per, primero, perdió 3 millones 600 mil dólares. 3 millones de dólares 600 mil y te duele mucho 3. que haya perdido esa plata, ¿qué? Okay. ¿Ah? Te duele mucho. No, porque es que Nacional minutos, la perdió y un equipo un grande, y un equipo grande que recupera, tiene ¿Qué? que aspirar a esa plata, a de llegar siquiera esto, a fase de grupos. No la perdió. A fase de grupos, la dejó de ganar. No, dejó de ganar. Osorio habla de revulsivos para la segunda etapa. Expulsado Pardo queda con 10 hombres frente a una nómina completa como la de Atlético Nacional. Ahora mira el banco y ahí. Gente recuperadora como Javier Méndez, está Didier Bueno, Defensa Central, está Juan Guillermo Arboleda que entró, Cambindo, Brian, o sea, no está un Andrés Ricaurte, digamos, como para que dé una mano, para que cambie el transcurrir del partido, entonces, entre otras cosas, ya va para dos meses de lesionado Ricaurte y nada de nada, pues, demasiado tiempo, pues, de, de la lesión en el, primer en el primer partido del gran volante armador antioqueño. ¡Fuera! Se nos acaba, se nos está acabando el tiempo, eh, pero de todas maneras, el triunfo de Nacional, brillante. Entonces, ¿quién quedó de, de primero y quién va de segundo en la tabla de posiciones? Millonarios primero, primero, primero Millonarios 23, Nacional segundo Nacional con 20. 20. Nacional segundo con 20. Sí. Bueno, tres puntos, ¿no? Le lleva. Sí. Pero sube Nacional y Medellín con esa derrota que sale de los ocho. Quedó 8, ¿no? con 15, todavía no sale de los ocho. Pero, el partido de, de, de Envigado con Águilas, que va a ser el otro clásico, se va a jugar el día martes, martes. en Río Negro. Ahí van a jugar Envigado y va a jugar el Águilas de Río Negro. De... El partido que falta para completar sí. la jornada del día. El día. partido es el martes 8, Día de la Mujer. A las 5 y 30 de la tarde Me imagino que van a dejar Entrar gratis las mujeres Al estadio de ahí Esta semana se nombra O se ratifica O se renueva El Comité Ejecutivo De la Federación Colombiana de Fútbol Vamos a ver qué dicen Los presidentes de la A y de la B Si sigue Jesús Bruno No sigue Jesús Bruno Si sigue el señor directivo Álvaro González Álvaro González Siguen todos ¿Qué va a pasar? Eso siguen todos Van a perder Semejante ubre Siguen todos Ahí revendiendo boletería, etcétera, etcétera. No, no, no, hay, no hay problema de nada en el fútbol colombiano. Bueno, en Atlético Nacional, pues la expectativa esta semana es saber... ...quién es el nuevo técnico, o será. Doctor Ardila, si es que usted si viene a poner orden en la casa... ...será que usted mantiene a Hernán Herrera hasta que acabe el campeonato. Porque a lo mejor el arreo puede que le salga campeón... ...y usted qué va a hacer si le sale campeón Herrera. Pues ganó el clásico, el partido más complicado González... Ponga, Es que el clásico con el viento en la camiseta que venía a Medellín Era muy complicado, cirujano Sí, pero tenía que ganar el partido contra Olimpia Y clasificar, Rafa, ese era el partido del año No, no el clásico, el partido del año para Nacional era Olimpia Clasificar a Copa Olimpia ah, el clásico ya ya no un segundo, para voy con ¿Qué, Elkin Lavó la Atanasio Don al Elkin Lavó En el escuadrón conforme, como haber perdido Don Elkin Lavó en el estadio bueno, se nos cayó la señal de la O. Eh, quiero ver cómo está la tabla en estos momentos para que la gente... ¿La tabla? Sí, déjala. La tabla, primero Millonario 23, segundo Nacional 20, tercero Tolima 19, la cuarto Junior 18, quinto Once Caldas con 16 puntos, sexto Medellín con 15, séptimo América con 15, octavo Envigado con 14. Bueno, hasta... ¡Uy! El Envigado está ahí. Sí, y juega el... el juega el martes, con Águilas. Así que podría asegurarse... De ganar o empatar el partido, se aseguraría más entre los ocho. Bueno, pero yo no creo, de pronto. No, ese partido es complicado con Águilas allá. tenemos ¿Cómo será, de pronto, entonces, la, la fecha próxima del, del torneo? ¿Con quién fue a Nacional? ¿Con quién sí. le toca Medellín en los próximos Le voy a partidos? decir ya. A ver, dígame. Hay un receso por las elecciones el ah, próximo domingo. y ah, espere Inas... ah, un momentico sí. de, eh, Informo, informo. Informo que dentro de ocho días no tenemos espacio aquí porque estamos en las elecciones, el próximo domingo es día de elecciones, no habrá programa de televisión, pero volveremos dentro de 15 días. ¿Sí o bueno, entonces decía que hay un receso por lo de las elecciones. Nacional vuelve a jugar por la liga el jueves 17, jueves 17 de marzo contra Jaguares a las 7 y 45 de la noche, por la fecha 11, y por esa misma fecha juega Medellín el sábado 19. Frente al América en Cali a las 8 de la noche. ¡Qué belleza! Medellín tiene tres partidos seguidos con el América. Dos de Copa Sudamericana y uno de la Liga. Y no fueron capaces de moverlo los señores que hacen el Fistur en la Di Mayor. Bueno, yo voy agilizando porque me está acabando el tiempo. Mientras a ver si podemos restablecer la señal con el estadio Atanasio Virardo. Luciano, un número del 1-181. ¡100! El número 100 corresponde a don Víctor López. Vive en un barrio que se llama 12 de Octubre. Allí cuatro personas ven el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. Eh, Osorio, regálenme el número. El número cuatro. El número co cuatro corresponde a Juliette Agudelo. Ella vive en el barrio Galazán de Medellín. Eh, dos personas ven el programa Un Hombre, Una Mujer y gana premio. Eh, voy dando vitrinazos. Me, me avisan si tenemos a la voz. Sí, para darle los bueno, últimos temas Yo quiero que aprovechemos, Luciano, para que usted Sí, señor, a Chepin en Jardín A Don Conrado Giraldo Pronta recuperación Y a dos amigos del alma Germán Blanco y Camilo Callejas Suerte, muchachos, el próximo domingo Y a ver si La producción me muestra allí A, a Daniel David Que es Abrazo el, el nuevo magíster De Eso. la Universidad de Medellín Magíster en Administración, inició como ingeniero en EPM, después hizo especialización todo en gerencia de proyectos y ahora se gradúa como Magíster en Administración. Muy bien, Daniel David, mi hijo, que sigue en EPM. También tengo vitrinazo aquí para Alejandro Echeverry, fotógrafo para Sammy Álvarez en Uramita, para la gente del parqueadero en Almacentro, José Carlos. Argumedo, Diego Sánchez, Sebastián Giraldo para Don Gustavo Gallo, Jaramillo Muy bien, en Manrique, a Fabio Vélez a Jason Oliveros, a Héctor Mario Botero a Johan Balbuena, Manuel Rodríguez al Capi, Freddy Pineda y en Río Negro Wilson, todo Para el eh, profesor eh, Montero que viene con su delegación de la distracción Guajira para la ciudad de Medellín también para el profesor Wilson eh, Restrepo y la gente que está pendiente en el municipio de Sabaneta con todo el Super debate cada ocho días. Bueno, y yo tengo aquí un vitrinazo para Carlos Zapata en Ibagué. Mañana cumpleaños. Felicitaciones para Duber, el hombre que maneja el carro vaya de Manguito. Que, de Manguito, así que queda manguito, saludado y toda, y toda la gente. Luego que Juan Esteban Mejía Arboleda, que le estamos deseando que, hombre, ojalá les vaya muy bien. Próximo domingo. Es un día, un día muy importante, Luciano, porque se define mucho la democracia en nuestro país. Por supuesto. Óigame, si hay tiempo, Rafa, le digo la fecha 12, que también la programamos sí. ya, la Di Mayor. ¿Cómo es? Fecha 12. Le doy una mala noticia, a Luciano. Lunes festivo juega Atlético Nacional. Lunes festivo 21 de marzo. Cali Atlético Nacional a las 6 y 10 de la tarde. Y el miércoles 23 juega Medellín Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en la fecha 12. Partidazos. Oiga, el único torneo del mundo donde hacen un campeonato en tres meses, el único torneo en el mundo. Por eso es que no se eliminan de las Copas Libertadores de América. Por eso, por la mala organización que tiene nuestro fútbol actualmente. Bueno, eh, de todas maneras eh, ya vienen, no se vaya, no se separe, porque ya viene. Leonardo Correa Ferrucho y el Ventanal de los Recuerdos. Enseguida para que no se vayan de la sintonía. Esperamos hasta último momento. A ver si podemos tener señal con Donel Quindabó. Pero bueno, eh, queremos invitarlo para que en YouTube estén y en Facebook vean las repeticiones del programa. Para la hermosa Raider, Ariano, un beso y un abrazo. A Doña Ana en Bogotá, a Víctor a Robert a todos. Felicitaciones. Se nos acabó el tiempo. Feliz noche. Dios les bendiga y los esperamos en, dentro de 15 días porque el próximo domingo no tendremos, acuérdense, no hay señal de Teleantioquia porque tendremos las elecciones. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Permiso.